Eficiencia el, de inversión. El, el meollo del asunto siempre ha estado en la eficientización del gasto en ese en esa universidad. Hermanos, la todos tasa los rectores que vienen dicen entonces, que se economizan 100 millones de pesos. Entonces, pero Todito, y dicen, siempre lo dicen lo mismo. Ahora bien, y siempre pero falta. eso debe tener un grado de transparencia para comprobar esos ahorros y esas implementaciones. Totalmente. Yo de estoy Adiós, consciente. Y tomándole la palabra al profesor Medina, cuando vino, a su, cuando tomó posesión, mm -hmm. que él se resiste a continuar con la idea de administrar una institución que supuestamente es el reflejo de la sociedad. Que si la sociedad anda torcida, dentro... <coughs> perdón. Dentro está le, torcida. ¿Cómo le hago a Francis, Entonces, no. cuando eso sucede... Cuando eso sucede, nosotros hemos pedido, en más de una ocasión incluso, con la misma amiga que viene ahorita a hablar con nosotros, ¿qué se ha hecho? ¿Cómo lo van a transformar? ¿Cómo vamos a reducir esos, esas pérdidas económicas que tiene la UAS producto de esos procesos clientelares? ¿Y la si ustedes no lo quieren decir, hay clientelismo, y, populismo. Y, ¿Y, hay padres, y hay politiquería. Y hay ¿No? politiquería. Entonces, es que lo, si allí está la academia, donde se forman nuestros mejores economistas y administradores, ¿por qué no implementarlo ¿Qué? hacia adentro con la misma médico, eficiencia que lo plantean los politólogos, incluso cómo manejar el Estado un Estado eficiente, en un Estado social, democrático y de derecho. ¿Qué no está faltando para implementarlo? Esto es un compromiso de todos, sostener la estatal con nosotros. De lo contrario, están asusando algunas grandes universidades y unos grandes capitales, que eso quede en la crisis para arrebatárnosla y definitivamente a privatizar. Hay sectores que están apostando a que la UAS pierda,